Yo soy Francis Rodríguez, abogado y político, y cuando voy a dar mi opinión, trato de ser lo más objetivo en las críticas que hago respecto a una situación X, pero soy político partidista. Es decir, que a nadie trato de engañar ni, ni, ni, ni que se llame engaño, porque siempre lo he advertido y mis compañeros están ahí para, para desmentirme o, o aprobarme. Somos políticos. Y mira la, la contestación de Cito respecto a la diferenciación de la politización y la, y, y la particularización a un partido. Es distinto, según la politóloga que él citó. Ahora bien, es necesario que se le haga recordación a este pueblo que dentro de los políticos candidatos que tenemos... Hay uno que ha estado al tanto, dándole seguimiento desde el observatorio a este proceso que está viviendo la República Dominicana, atendiendo los, los, los aportes internacionales, las experiencias internacionales. Y fue quien advirtió, Leonel Fernández fue quien advirtió al gobierno y le mandó una comunicación, lo hizo público, todo por igual en visto, pero se les, ellos se Parece ser que hay sectores que, como son contrarios, no alcanzan a tener que hay un momento en que debemos de quitarnos la bandera y acoger, acoger las orientaciones que se le ha estado ofreciendo desde una experiencia consultiva y observatorial que ha tenido Leonel Fernández. No reconocerlo es una injusticia, pero hoy por hoy, y si tomamos en cuenta cada una de las críticas que hizo o la que alu, hizo alusión el propio presidente el pasado 17 en su alocución era contestándole y tratando de desmontar las observaciones que le había hecho Leonel ante la población que ha tenido el contacto directo. Eso yo lo veo grave y por eso están torpemente tomando decisiones y por eso se ve más. Miren esto. Para mí, en lo particular, la asistencia social está llegando a todo el mundo y que están haciendo lo correcto con eso. Ustedes no me han oído criticar, pero fíjense lo que llega a través del WhatsApp. Hay insatisfacción y parece ser que descubre que hay una falta de cumplimiento de lo que ya había dispuesto el Estado Dominicano para San Francisco de Macorís y otras comunidades. Entonces, donde quiero llegar es hacer referencia a que todo esto se le advirtió con tiempo. Y hoy tenemos en un artículo de ayer del Observatorio Global el misterio de las pruebas del COVID. Señores, la extensión ha generado una cierta ansiedad en la población que no está dispuesta prácticamente a tener más tiempo de encerramiento si el Estado no le es sincero, si el Estado no le indica en qué etapa estamos y hacia dónde vamos a, a llegar y que al final de los 25 días ¿qué vamos a obtener? Pero están ocupados en otras cosas. Y no quiero politizar mi comentario, pero están ocupados en hacer política y hacer proyección de su candidato. Yo pongo las radios y hartan de la publicidad. Es decir, utilizando la pandemia, utilizando la crisis para promoverse de que yo soy más altruista, más, le he dado más, claro que va a dar más. Ahora, las cosas verdaderamente importante desde el observatorio, como lo ha hecho leonel Fernández, que lo ha proyectado y usted puede conseguirlo. Simplemente con entrar en su celular, en una computadora, para que entienda que eso se le advirtió al gobierno. Pero eh, venía de él. Y había que eh, había que enfrentar eso. No como una propuesta de unidad nacional, sino que hoy vemos que el presidente dice en una alocución el pasado 17 que se estaban realizando alrededor de 40 mil pruebas que calculado a, lo, a, a, a una especie de diario eran mil pruebas diarias pero se contradice totalmente cuando en el, en el boletín 29 el propio ministro decía que apenas habían llegado a 3.282 que desde esa época llevábamos 43 días 43 días eso no alcanzaba más que algunas 300 pruebas diarias pero peor aún, y yo soy testigo de excepción o directo de lo que voy a decir. Ya yo comprendí y he, y he reconocido y agradecido a las autoridades de salud pública local que no han estado dando seguimiento. Pero yo estaba errado. Pensé que era producto de mi inscripción. Primero, en aquel momento tenía fiebre, quien le sabe. Entendí que debía de agilizar cualquier centro de salud o cualquier atención médica para mí. Mi laboratorio, que yo tenía previsto hacerme las, la, la, los análisis, porque ya me había indicado un médico, cerró paulatinamente sin informarnos. Pero ahí llego yo a pedir al 462 información. Me piden... Y esa persona me mandó, ustedes verán al, al Federico Lavandier, señores, yo salí de mi casa, al Federico Lavandier, allá veo un escenario que me daba agrima si pisaba porque me iba a infectar o, o estaba infectado o me iba a, a llenar, porque no conocía en ese momento la realidad. Pues de ahí me mandaron, que ahí no estaban haciendo pruebas, que era en el hospital. Y si me está oyendo alguien de los que yo contacté que me conoce, sabe que yo estuve en el hospital también. Y finalmente me mandaron a las oficinas de salud pública en Los Rieles. Ahí me sentí un poquito más tranquilo, porque ahí encontré amigas y amigos que se dispusieron, me llenaron, me tomaron eh, una nota, esto, lo que sea. Pero para mí a la fecha yo no me pude hacer ninguna prueba. Gracias a Dios, me siento muy bien. Gracias a Dios, mi familia está bien. Pero realmente fue un calvario. Tenía primero el medio, seguro, un vehículo. Todavía estaba en ánimo, no me tumbó, no me, no me, no me caí. ¿Qué será para el pueblo llano, para el pueblo humilde? Esas medidas que en principio el gobierno dud duditativamente, que Leonel Fernández le indicaba, debía de hacerse el análisis masivo para poder tener en esta sociedad un nivel de comprensión. ¿Cuál es el, el resultado epidemiológico? Y ahí entran las reglas de confinamiento para los enfermos para los relacionados y ahí entra entonces lo que llamamos la cuarentena para la población cuestión de que los grupos sociales las familias nos separemos y tengamos solamente el resultado de aquellos infectados para poder decir bueno epidemiológicamente nosotros estamos en esta etapa porque tenemos tanto sano y tanto enfermo y yo que no soy médico creo que simplemente con lógica eso no es tan difícil entender lo que se le decía en ese momento, pero somos contrarios llevamos banderas diferentes y no nos podemos de acuerdo como país cuando de forma llana se le ha entregado la información pero peor aún, entra el gobierno en contradicción, el presidente con su propio ministro, que había dicho una cifra y después el ministro posteriormente, en la 39 quiso arreglar y me que lo que se trata es que las 40.000 refieren de la, PCT, la PCR con una combinación de las pruebas rápidas. Tampoco da. Tampoco da. Entonces, a esta fecha, a esta fecha que se ha pedido por el presidente los 25 días de extensión, la población está entendiendo que continuaremos en, una, en un confinamiento. Ahora bien, para usted poder tomar esas medidas, ciertamente que debemos de obtener la información de qué etapa estamos, hacia dónde vamos y qué al final vamos a obtener. Porque el pueblo veo que hay una cierta inclinación a hacer cosas en el día, que prácticamente la ciudad se ve casi normal en algunos puntos. No sé si ustedes lo han visto. Pero a todo esto, señores, reconocer que ya estamos en un nivel de disposición como pueblo y lo único que falta es que el gobierno sincerice las cifras sincerice los, lo, lo, el plan y que se nos indique para poder tener una idea cuánto puede durar la cuarentena y qué tiempo o qué podemos hacer o hacia qué fecha podríamos empezar a tener una apertura o una eh, reanimación económica y donde vayamos paulatinamente a reintegrarnos a nuestras labores y que el gobierno siga su proyecto con el cuidado de la población para no infectarnos. Pero a esta fecha no tenemos un perfil epidemiológico de nuestra ciudad siquiera de San Francisco, que fue la primera el primer bombillo que se abrió y la primera que se impactó con autoridades cero porque las autoridades se infectaron el pueblo solo tuvo que venir gente de otro, de otro pueblo entonces para finalizar si el chamo tiene un video que yo le mandé simplemente para que vieran un acto que realizó un policía llevándole una mascarilla a un impedido físico y le estaba colocando la mascarilla. Yo en lo particular he visto bien las donaciones que le han hecho a clínicas y a hospitales sobre mascarilla para proteger al personal. Pero ese personal sé que se sabe cuidar, sabe las implicaciones y las clínicas están obligadas a buscar los implementos necesarios para su personal y dar su servicio. El que está desprovisto porque la han encarecido todas las mascarillas y los guantes es el pueblo. El gobierno tiene ya que innecesariamente dotar al pueblo de mascarillas y guantes para complementar este proyecto de salubridad pública que está llevando a cabo. Y nosotros poderlo comprender ese es mi pedido. Muy Mascarilla para gracias. la gente. Excelente, Francis. Muchísimas gracias, gracias eh, a usted. por tu comentario. Vamos nosotros en este momento a recibir el feedback de la gente. e Iniciamos con Víctor Ureña, que nos envía este link eh, de algún diario. Aparentemente, vamos a continuar con... Continuamos con William Tejada. Bueno, para ser... Bueno. Continuamos con William Tejada, que dice Buenas. ¿Saben ustedes qué están haciendo los supermercados que no le están poniendo los precios a los productos para que no vean los precios adulterados que están cobrando? Eso es cierto. Yo he ido a supermercados y no tienen una sola etiqueta. Y pro consumidor, bien, gracias. Le pregunté a un trabajador por qué no ponían los precios y me contestó que tiene que hablar con los dueños. en la